Mañana de hoy nosotros concurrimos a la audiencia para conocer de la acción constitucional de amparo elevada por los señores concejales del de, Distrito Municipal de Senoví en contra del c, señor Ingeniero Jorge Eli Antonio Saldívar Mena. En el día de hoy ellos pidieron, los abogados de Jorge Jorgeli...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 Eh, va a pasar estación de amparo y entendemos que nosotros tendremos ganancia de causa en ese sentido. Hoy se conoció, eh, para mí sería lo que es una primera audiencia, debido a que en la primera el eh, director municipal, Jorge Elisa Ediva, se presentó sin sí, un abogado debido a ciertos inconvenientes con la citación, pues hoy nos hemos presentado, eh, hemos solicitado una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 Y demás informaciones que ellos solicitan ahí. Por tal motivo, les damos las gracias por tomarnos presente y seguiremos el 8 de enero, estaremos aquí, Dios mediante, y deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes.